Bienvenidos a la segunda parte de equilibrios de cuerpos rígidos. En el capítulo anterior vimos el caso de un cuerpo rígido en el plano, soportado por una articulación y un apoyo simple. Vimos cómo calcular las reacciones con las ecuaciones de equilibrio de fuerzas en dos direcciones y otra de equilibrio de momentos. Adicionalmente, podríamos tomar momento en un punto diferente. Sin embargo, la ecuación resultante será una combinación lineal de las otras y no podrá ser utilizada para determinar una cuarta incógnita. Esto sí sería útil para verificar que los resultados obtenidos sean correctos. Otra opción para verificar el equilibrio sería plantear el equilibrio de fuerzas en una dirección, por ejemplo sobre el eje X, y dos ecuaciones de momentos en los puntos A y B. En este caso el punto B no puede estar sobre la recta paralela al eje Y, que pasa por A ya que es necesario considerar la posibilidad de que la resultante pase por esa recta también existe una tercera posibilidad que consiste en tomar tres ecuaciones de momento en los puntos A, B y C que no sean colineales la primera ecuación requiere que el sistema de fuerzas se reduzca a una fuerza resultante que pasa por A la segunda que esta resultante también pase por B y la tercera que pase por C como los puntos no forman una recta la resultante debe ser nula y el cuerpo está en equilibrio. Si ubicamos los puntos A, B y C, cada una en la intersección de dos fuerzas desconocidas, obtenemos tres ecuaciones con una sola incógnita en cada una de ellas. En el ejemplo anterior, los apoyos estaban dispuestos de manera de que el movimiento esté impedido bajo cualquier condición de carga, lo que se denomina como totalmente restringido. También vimos que las reacciones correspondientes a este estado involucran tres incógnitas que se resuelven con tres ecuaciones de equilibrio. Cuando esto ocurre, se dice que las reacciones están estáticamente determinadas. Consideremos una estructura con dos articulaciones. Los apoyos promueven más restricciones que las necesarias para el equilibrio e introducen cuatro incógnitas. Ya que hay tres ecuaciones de equilibrio, las reacciones no pueden ser determinadas por esta vía. Para resolverlo, sería necesario considerar las deformaciones producidas en el cuerpo, lo que escapa al contenido de esta materia. Esta situación se conoce como reacciones estáticamente indeterminadas. Si la estructura tuviera dos apoyos simples, estos no serían suficientes para evitar el movimiento. En esta situación, que se conoce como restringida parcialmente, tendríamos dos incógnitas y tres ecuaciones por lo que una ecuación de equilibrio, por lo general, no se cumplirá. Parece, entonces, que debe haber tantas restricciones como ecuaciones de equilibrio. Cuando esta condición no se cumple, podemos afirmar que el cuerpo no está totalmente restringido o las reacciones no son estáticamente determinadas, o ambas condiciones a la vez. Cabe aclarar que la igualdad de cantidad de incógnitas y ecuaciones es una condición necesaria pero no suficiente. Esto ocurre en el caso de tres apoyos simples en la misma dirección, en la que tenemos tres incógnitas y tres ecuaciones, pero en la que el cuerpo se puede desplazar. Esta situación se denomina indebidamente restringida, lo que se traduce en reacciones estáticamente indeterminadas. Lo mismo ocurre en estas situaciones en donde las reacciones son concurrentes y el cuerpo puede girar. En resumen. Para que un cuerpo rígido en el plano esté totalmente restringido y sus reacciones estén estáticamente determinadas, debemos verificar que los apoyos introduzcan exactamente tres incógnitas y que los apoyos estén dispuestos de manera que no produzcan reacciones que sean paralelas o concurrentes. Un caso particular del equilibrio es el de un cuerpo biarticulado, que se conoce como biela. Si el peso del cuerpo es despreciable, las fuerzas F1 y F2 actuando en A y B respectivamente son iguales y opuestas y sus líneas de acción pasan por las articulaciones. Esto se comprueba tomando un momento respecto a la articulación en A. Como el momento de F1 es nulo porque pasa por este punto, el momento de F2 también debe ser nulo y su recta de acción debe pasar por A. Análogamente tomando un momento en B, Surge que la línea de acción de F1 debe pasar por B, y ambas fuerzas tienen la misma línea de acción. Finalmente, planteando el equilibrio en dirección de los ejes, surge que ambas fuerzas son iguales y opuestas. Identificar las bielas en un problema reduce la cantidad de incógnitas, ya que se sabe de antemano la dirección y solo hace falta determinar la magnitud. Esto es todo por ahora. Si querés seguir aprendiendo cosas nuevas, podés ir al siguiente capítulo.